Buenos días. Hoy, 31 de diciembre de 2022, por fin tenemos eh, convocatoria del cuerpo especial promoción interna. Al final se convocan las 70 plazas que estaban previstas y en la convocatoria una serie de novedades y las novedades entre eh, las más importantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el examen se va a hacer en un único ejercicio y ese examen va a durar 2 horas 45. Ya han incluido el examen tipo test y a continuación Seis supuestos de respuesta corta que haréis a continuación de las preguntas tipo test. También comentaros que han quitado los dos primeros temas del bloque de derecho administrativo que no tendréis que estudiar y han reestructurado los temas de gestión de personal. Es decir, hay menos carga lectiva en cuanto a los uh, menos carga en cuanto al, al número de temas. Nosotros, desde Esfera Oposiciones, pues nada, comentaros que tenemos grupos abiertos del cuerpo especial, tenemos la aplicación de test para hacer tesis. Eh, del cuerpo especial y que os podéis inscribir en nuestra formación. Eh, la previsión de examen, pues contamos que para el mes de marzo. En la convocatoria sí que se, os se comenta que se va a ejecutar un plazo máximo de seis meses. Bueno, para eh, todo aquel que esté interesado en el cuerpo especial, comentaros que desde Esfera Oposiciones, en nuestra aula virtual, encontraréis dentro de la promoción interna, el cuerpo especial, le damos a consultar precios... Y aquí si queréis poder, podéis ver un pequeño vídeo introductorio y aquí tenemos todo lo que es la fase de oposición. Estos temas van a estar actualizados, nosotros esta semana tendremos todos los temas cambiados y todas las preguntas tipo test hechas para que estén adaptadas a la nueva convocatoria. ¿vale? Bueno, nada más, simplemente desearos un feliz eh, fin de año y que la entrada del 2023 sea, seáis muy felices. Un saludo, chao, chao.